Si me ven, soy alegría Si me escuchan, doy la vida Pero cuando estoy conmigo No saben lo que yo lloro Alegría es lo que pretendo dar Con mi canto solo lloro soy miserable conmigo, generoso con el mundo. Nací así y he seguido, hoy con la edad no estoy arrepentido. He dado mucho más de lo que he recibido, que Dios me perdone lo que no he conseguido. Para la vida fuera pecado Yo sería el más grande pecador Es la música la que me da valor Si lo hago mal, yo pido perdón No me doy cuenta cuando canto Si la vida es buena o oh, llanto si los seres son buenos o malos, contra todo eso yo solo canto. Si me ven soy alegría, si me escuchan doy la vida, pero cuando estoy conmigo no saben lo que yo lloro. Pero cuando estoy conmigo no saben lo que yo lloro.